Hace varios años que me pregunto qué es ser mujer y me defino como una mujer fuera del estereotipo eh, de género masivo. Separarme de, de, de estos términos ¿no? impuestos por esta sociedad donde solo te podés definir como varón o como mujer, entonces yo decido romper con esta, con ese binarismo y pararme desde otro lado. Eh, eh, eh. Para mí ser travesa es una revolución en toda la palabra. Que no me el patriarcado. ¿Por qué mi cuerpo tiene que ser de tal manera para sentirse lindo? ¿Por qué la belleza va por tal lado? ¿Por qué los hombres creen que pueden decirme lo que quieran y lo que piensan? Eh, se puede revertir haciéndolo consciente, eh, repensándose y replanteándose todo lo que una eh, piensa y trae desde toda la vida. Con educación, con inclusión. Con mucho trabajo, hablando, empoderándose con compañeras. Con la lucha, la pelea en las calles, que nos vean, porque si no nos ven, no existimos.